¿Ves? Mira para abajo es el NaviSir <risa> La lancha chévere. Ah, bueno, para ¿Hasta dónde dice que va, Vean? Al Ah, ya. Al pues centro, es que en vez de, de estar caminando.